Bienvenido a Academia Power BI, soy el maestro Luis Granados. Tema de hoy, ¿Qué podemos hacer con Microsoft Power BI? Iniciamos. Academia Power BI, el poder de los datos. Bienvenidos. Cada una de las herramientas que componen Microsoft Power BI tiene funcionalidades que pueden ayudarnos en múltiples contextos de negocio. En primer lugar, Power BI es una herramienta con la que podemos obtener visualizaciones interactivas con capacidades e inteligencia empresarial que puede utilizar los usuarios finales para crear sus propios informes y paneles. Además, con Power BI podemos Importar datos, modelarlos como querramos, usar datos, pudiendo hacer cálculos y gráficas de forma sencilla, utilizar cálculos, consiguiendo información, actualización, sin errores humanos. Obtén tu certificado de reconocimiento en Academia Power BI. Soy el maestro Luis Granados. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.